de lo que se espera en cuanto a espectáculo también, ¿no? Bueno, Tigres finalizó cuarto de la General Santos, quinto los dos se están cerrando bien o cerraron bien la fase regular del torneo, sin embargo en Santos se muestran confiados pensando que pueden conseguir el boleto a las semifinales, al menos así lo dijeron en el campamento del conjunto de los guerreros, escuchamos reacciones personal somos favoritos. Si me pregunta lo que dice la gente o lo, o lo que se habla, ellos pueden opinar muchas cosas, pero en lo personal y yo creo que el, el plantel siempre eh, piensa que nosotros somos favoritos, que, que vamos a salir a jugar en, en todos lados de la igual manera como, como lo hacemos del local y creo que eso nos llevó a estar en la final del torneo pasado, como te dije anteriormente. Todos nosotros son, eh, sabemos de que somos favoritos, porque confiamos en nuestro plantel, eh, nosotros no somos menos que, que Tigres, eh, con, hay que tomarlo con mayor humildad, pero esto cuando, cuando Diego se refiere a que somos favoritos es porque cree en el equipo. Con nuestro estilo de juego siempre ha demostrado eso, nosotros nos gusta ganar, nos gusta hacer un buen fútbol, nos gusta ser protagonistas y creo que tenemos la capacidad y calidad para hacerlo. Bueno, ahí están varios, varios futbolistas, Orranti apreciado, güey, confirmando lo que a, al interior del plantel se dice, ¿no? Ellos se consideran favoritos, más allá de que enfrente está Tigres, que cierra bien, que tiene a Ginac, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero sí, está bien, ¿no? Porque difícilmente un equipo que no quedó mejor ubicado en la tabla, ¿no? Sume el tema de favorito. Ellos dicen, bueno, nosotros lo subimos sin ningún problema, están confiados de lo que son capaces de hacer, pese a que el rival. ¿Eh? por supuesto, todo el mundo sabemos que su potencial no, es mayor pero ya que no el de Santos. Los los que están abajo en la tabla, en general, ningún equipo en el fútbol mexicano hoy sí, no sí, esa postura. Ni siquiera los de arriba, y está mal, ni siquiera los de, ¿no? de arriba. Y está mal, yo creo que sí. Yo creo que sí, está mal. ¿Qué? ¿Que no el, se que no, que no, asuman, asuman, ¿eh? ¿no? Digan, Ah, claro, sí, somos claro. América, no somos contra Pumas. Claro que está mal, Sí, sí, sí. Y qué bueno que lo haga Santos. Ahora hay que demostrar. Te en digo, la aún, porque si hoy te gana Tigres haya quedado en menor posición que la de Tigres, sí, un escalón abajo. Claro, escalón escalón. bueno, está bien, pero, quinto, sí, pero sí, pero el favorito siempre es el que está no. arriba. Sí, sí, y, sí. y además Tigres se ha convertido por lo que ha hecho en tiempo reciente y por la o inversión en que cuando arranca una temporada siempre está en la el podio, ¿no? Entre los tres, cuatro equipos cuando mucho que aspiran a ser campeones. Entonces, todavía más mérito para Santos no achicarse? Ahora también la responsabilidad para los dos de cumplir en cuanto a buen fútbol. Y buena cuota goleador de los dos, porque los dos equipos tienen como para marcar varios goles, ¿eh? No, indudablemente, uno marcó 23 en la temporada, el otro Son 26. las dos mejores ofensivas. Así es, y es más, cuando, y, y cuando hablamos de defensiva también, entiendo que América y Atlas con 10 goles fueron las mejores, pero Tigres recibió 14, o sea, no es que Tigres sí, fue haya parejo, fue metí regular. 26 y me metieron 22 Correcto. o 24, ¿no? En ese aspecto. sí. ¿Eh? y lo que destacaba también Toño que es importantísimo y ya lo ha hecho varias veces Gignac que quizás en la fase regular del torneo no anduvo tan fino se enfila en la recta final y, y en liguilla puede ofrecer su mejor versión y sobre el final clavó buenos goles o no contra ver, Chivas no, se sí. metió un golazo sí ¿no? la pelota parada no uh -huh. ¿Y le hace Cruz Azul eh, Cruz también. Azul y Chivas Cruz Azul y Chivas sí ¿Eh? los dos contra los dos eh, pero sí aparte habría que exigirles a Gignac es un buen tema porque sigue siendo la cara de Tigres y sigue siendo una de las caras de la liga. Y aunque cerró bien el torneo, no es una buena temporada para Gignac. No. Y viene de su peor temporada sí, en cuanto a números, en cuanto a notaciones sí, sí, se refiere. Sí, sí. Y aunque ahora comparta con Carlos González y Carlos González juega más dentro del área que él. O que el hoy, diente López sea el decir. Y hoy el que hace los goles en Tigres es el sí. diente. Entonces, sí es el momento de Gignac. Yo sí quiero ver al francés en la liguilla porque sigue siendo la cara de Tigres, una de las caras de la liga, el mejor pagado. Es el momento de Gignac. Y si hablamos hace rato de la presión, las expectativas que no ha alcanzado Javier Aguirre, ¿También? pues muy, muy parejito también Miguel Herrera. lo de Miguel Herrera. No ha sido el torneo del cual especulábamos. ¿Cuántas veces con Ferretti no dijimos es que este equipo con Miguel Herrera volaría? Meterían 200 goles por ya está apareciendo bueno, así, pero hasta la recta final de Pero también un periodo de adaptación. también un okay, periodo, okay. Una, primer, una pre, torneo, primer torneo. Primer torneo y una pretemporada muy atípica. Donde Gignac, sí. por ejemplo, y a ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Olímpicos sí, ponemos Pero sí, también. Y la otra, hay que establecerlo. El gran problema que tuvo Tigres, por lo menos en los primeros seis partidos de locales, que tuvo cinco empates y solamente una victoria. Cuando antes Tigres de local. Era una fortaleza. Era una fortaleza. Pero sobre el término metió, o sea, terminó ganando tres partidos de manera consecutiva. Le ayuda a Herrera que ha ido de menos a más. Claro. ¿no? Entendiendo es, la sí, importancia sí, sí, sí, y sí. llegando justamente en el mejor momento, creo yo, de la temporada para Tigres, a la liguilla. No, no ha sido tan, hay que remontarnos tres, cuatro fechas Hola. a encontrar ese buen partido. Hay que irnos a mitad de la temporada para decir, ojalá Tigres se parezcan de la fecha 8. No, Tigres va cada vez pareciéndose más a lo que uno pensaría va a ser un equipo y jugando de red. mejor de local y consiguiendo sí. tres victorias consecutivas de local. Sí. estaba costando de local por supuesto y terminó cerrando y muy bien y buen de local. trabajo con lo de Guido no de la zona sí. de la donde va a la, sí, sí, de la sí, cancha sí, sí, es destacarlo verdad. de Aquino Aquino sí. como, como por porque izquierda carriero. lo ha hecho realmente sí. bien el nivel que ha mostrado Quiñones ya hablaban de Diente López no cargando con la responsabilidad Bigón, y Carrión tiene sí, gol han hecho muy bien las cosas sí, también sí, sí. o sea creo que hay que darle ese reconocimiento. Vamos con Héctor Tello a ver si nos puede dar eh, destellos alguna idea sobre ese posible once que podría estar utilizando Está Miguel arriba, Herrera esta noche. Miguel Herrera que usualmente no tiene mayor inconveniente en dar a conocer y de manera pública ese eh, once titular. Héctor, bienvenido a Fútbol Picante. Fuerte abrazo. ¿Sabes cómo estaría iniciando Tigres esta noche? Hola, Dal, Fuerte abrazo para todos en eh, Fútbol Picante. Sí, había mucha incertidumbre en las últimas horas eh, tras la información que surge. ...allá en la comarca lagunera sobre... ...pues había una situación de riesgo de contagio de Hugo Ayala... ...quien había estado cercano una persona que había sido positiva a COVID... ...ayer por la noche se le hizo una prueba PCR... ...y el día de hoy se le da el resultado que es negativo... ...no hay riesgo para él, para el resto del plantel... ...y para los mismos jugadores del Santos, va a participar... ...ponía un poquito de, de incertidumbre... ...porque hay que recordar que Guido Pizarro es baja... ...no alcanzó a recuperarse... Viajó Diego Reyes, que no hizo ningún trabajo con el resto del plantel, no hizo ni siquiera trabajo con balón durante la semana. Él quedó descartado desde la jornada 16 ante Chivas y viene recuperándose. Eh, creo que le va a dar la, la, la, el voto de confianza a Juan Sánchez Purata, un canterano que ha tenido poca participación en los últimos años, pero que a Miguel le agrada la, la, las condiciones que tiene. Sería con esa línea de tres, Nahuel en el arco, con eh, uh, Hugo Ayala como líbero, Sánchez Purata por derecha, por izquierda como central Carlos Salcedo, los carrileros Luis El Chaca Rodríguez, por, por izquierda Javier Aquino, en el medio campo Rafa Carioca, volante mixto Juan Pablo Bigón, volantes ofensivos Luis Quiñones, Nico El Diente López y en punta André Quier eh, Pierre Guignac, que bueno pues eh, tiene ahí algunas eh, cuentas pendientes con la gente del, del Santos Laguna. ¿A qué cuentas pendientes te refieres, Héctor? ¿Y qué Guiñac dicen los Tigres que vamos a ver? Sí, quiere, quiere ganar por primera vez en el, en el TCM. No le ha tocado ganar eh, Adal eh, desde el 2011, de aquella final de ida con gol de Damián Álvarez, que Tigres no vence a Santos Laguna allá en la comarca lagunera y quiere, bueno, pues eh, Guiñac trae ese, ese reto de que el día de hoy pueda dar ese ese triunfo para el equipo felino, un Tigres que pese al incidente de la semana pasada con el que cerró eh, esa discusión entre Leo y Carlos Salcedo durante la semana mucho, mucho ambiente de camaradería, mucho ambiente de bromas, hay confianza en de que la, la pausa que se tuvo por la fecha FIFA no afecte al equipo y que la ausencia de su gran capitán, de Guido Pizarro, tampoco afecte en, en el día de hoy, en este primer choque en la liguilla. El saludo, Héctor. Eh, por lo menos a la distancia, da la impresión ¿no? de que se está hablando más de Monterrey que de Tigres y que hay mucha más presión en Aguirre y como que en el piojo Correra no hay nada de presión. ¿Es así? ¿Están muy tranquilos con Tigres? Seguramente, Dionisio, un saludo fuerte, un abrazo. Eh, seguramente porque Tigres cierra mejor el, el, el torneo, sobre todo en que encuentra ese equilibrio entre sus líneas eh, cuando inicia este proceso de Miguel Herrera se cuestionaba que, que era un equipo eh, que, que se partía, que atacaba bien, pero defendía mal, que le costaban las transiciones defensivas. Creo que encuentra ese equilibrio en la parte final del, del torneo, termina siendo la cuarta mejor defensiva. La mejor ofensiva, que eso pues era, era, era raro con, con Tuca Ferretti, encuentra ese equilibrio y hay esa confianza por parte del, del aficionado. Perfecto, Héctor, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todos tus reportes alrededor del equipo que dirige Miguel Herrera y lo que pasa en este que pinta para hacer un muy buen partido ante Santos y ese duelo en el banquillo que también tiene que ser muy interesante en cuanto a esta entrega. se refiere, los dos con mucha, mucha capacidad. Y cuidado con la baja de Guido Pizarro. La sí, verdad. La va, va un sufrir. jovencito junto a dos veteranos como Ayala y Salcedo. No es la mejor defensa central de Tigres. ¿Estás abriendo el paraguas? No, pero no. sí estoy preocupado. Ya. aún así Tigres tiene ya. que echar al Santos, Qué pero José. sí es una baja muy Qué importante. José, desde hace es tiempo Tigres capitán no y... ha sabido cómo reforzarse en defensa central. Por También más es que haya traído a Salcedo o a cierto. Diego Reyes. ¿eh? Hacemos pausa y hablamos. La actualidad, ¿cómo aparecieron este día Los Pumas? Venimos. León Lecanda con novedades de los Pumas. Fuerte abrazo, León.